Hola, hola, buenas tardes, aquí Soma comentando Un a la taberna y hoy Volvemos A Total War Troya En el DLC de Mitos. estamos en esta batalla En la zona Noroeste de Lo que es tipo Creta Vamos a luchar Contra el ejército Protoenor Que es de los Beodos, recordar que Estamos en guerra con ellos, pero bueno, la idea es Finiquitarlo lo más pronto posible Asediarlos y ya está Entonces esta guerra pinta dura, esta batalla pinta dura, porque ellos tienen mucha armadura, son todo clases de, o batallones de armadura media, y esto nos va a poner un aprieto, también tienen el carro, así que veremos. Yo confío en todo el proyectil que tenemos, aunque sea poco, vamos a intentar orientarlo hacia los carros para poder reventarlos dentro de lo que cabe, el resto tienen bastante armadura y nos va a costar mucho, y eh, luego aparte... La bendición de Festo va a ser clave para la batalla Entonces, es importante que la usemos muy, muy, muy, muy bien Esto, sin duda, va a hacer que ganemos o que perdamos Una buena carga también nos puede beneficiar Bueno, hay que ir ubicándose más o menos en el, en el mapa y, y ver a ver cómo lo podemos hacer. Una buena carga así por la zona, por, por un flanco. O incluso haciendo eh, el sándwich por detrás. Los centauros hay que usarlos muy bien. El problema es que no tienen ellos tampoco rango. Utilizaremos estos 12 centauros para cargar aquí y luego volver. Pero poco más podremos hacer. Vale, a ver. Seco. Perfecto. Me lo quedo. Vale, a ver, lo primero de todo, estas tres Vale, aquí, bien anchos Bien anchos y separaditos Vale, que tengamos un poquito de margen Vale, y esto, y esto nos lo vamos a quedar en el grupo 3, ¿vale? Luego, el resto, atrás Vale, ganamos espacio y ahora nos ubicamos Vale, primero los proyectiles Estos cuatro, aquí Centrados, muy bien, vale, grupo 4 me parece bien, sí, porque quiero manejar, quiero ser capaz de manejar esto, vale, exacto, esto lo voy a meter en el grupo 1 porque lo vamos a tener que gestionar bastante, a ver si podemos recuperar el bosque y entrar por aquí detrás, me sirve, luego aparte de esto vamos a meter esta, el bloque 2 que será el de carga El bloque 2... Vale, vale, vale, vale, vale. De hecho, si el bloque 2 va a ser el de carga, vamos a añadir el bloque 2 y esta gente para... Eso es, en el bloque 2. Y luego estos vamos a añadirlos al bloque 3. Vale, vale. Que me estoy centrando. Vale, el bloque 3. Vamos a añadir estos aquí, al fin y al cabo, de relleno para solapar o, o acabar de, de apoyar un poquito. En lo que viene siendo el grupo de la melee Vale, grupo 3 cerrado El grupo 2, ¿dónde nos vamos a ubicar? Yo creo que por aquí Para poder bajar desde este costado exacto Y entramos por aquí Nosotros vamos a esperar Tenemos más proyectil que ellos y eso me gusta Vamos a ver si nos podemos echar más para adelante incluso Aquí, vale, pegaditos a nuestro grupo Perfecto, nuestro héroe Aquí Grupo 5 Vale, nada, pues vamos a meter Esta de escaramuzadores en el en el grupo 4 y empezamos desde bien temprano a reventar. Vale, perfecto, pues nada, nos vamos a quedar así y ya está, claro. Doble pinza, tenemos aquí los apoyos en el grupo central y listo. Vale, lo primero de todo. Avanzamos, vale, el grupo 2 también vamos a hacer que avance un poquito en el bosque. Vamos a ver si nos podemos colocar aquí sin que nos. bueno, si sí, nos va a ver, ¿no? Pero vale, grupo 3. Vamos saliendo. Grupo 4 también. Para adelante. El 5. Que es nuestro héroe. Así. Vale. Vale. Incluso vamos a tener que meter el 3 un poquito más. Vale, vale, vale. Este grupo. Ya, ya, ya, ya. Aquí lo quiero colocar. Listo y preparado para cargar. Vale. Los honderos están aquí. Esto es, lo que mola de estos es que al ser jabalinas, tienen muchísimo impacto. ¿Vale? El enemigo ha detectado tus unidades ocultas oh, No me lo imaginaba la verdad Pero bueno, obvio que nos iban a detectar ¿no? Rápidamente Vale, vamos a mandar hasta aquí Vamos a hacer que nuestro grupo 3 que es la falange Entre Vale, vamos a bajar ya por aquí Vamos a meter este grupo 1 Estas dos de caballería que carguen hacia aquí Este grupo que cargue aquí Vale, vamos a cargar, vamos a ser más listos que ellos, vamos a ser más listos que ellos Vale, vale, eso es Vale, vale, vale, aquí tenemos, necesitamos apoyar Vale, vale, vale, entremos, entremos, entremos cargando ¿Qué tal va esto? Bueno, más o menos Vale, darle caña ahí Vale, vale, vale, vale, está bien, está bien, está bien, está bien Esto es buena carga, aquí estamos distribuyendo los daños Bueno, bien, ni tan mal tus a Eh, vale, bueno, lo esperado No me preocupo tampoco Vale, aquí vamos a dejarnos Vamos a cargar y vamos a ganar por lo menos este flanco de aquí Porque lo vamos a necesitar A vale oh, Podemos reventar los carros Gracias Desactivar la escaramuza y reventar esto de aquí Venga Volcaos aquí en este lado Uf, cuidado, cuidado, eh Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado Siendo cuerpo a cuerpo vas a sufrir mucho, hijo mío. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Eso es, eso es, eso es. Vosotros los carros, los carros, los carros. Los Se tenemos que bueno, Cuidado. Vale. Ok, esto este ya está libre. Sí, perfecto. Vale, vosotros tres aquí. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Vale, eso es. Ese tipo de de unidades, a ver si nos los podemos quitar encima lo más pronto posible y ya está no vamos a poder activar Aristia se nos va a morir el héroe y eso no me va a molar vale, muy bien vale, acudimos aquí vale, vamos a cargar por aquí por detrás, vale, esta nos la traemos hacia acá Hace falta apoyar mucho esta El zona. Herido oh. Vale, herido. Fatal. Fatal, fatal, fatal. Y él está a puntito, puntito de cargar la aristía, eh. De poder cargar la aristía Eso nos viene muy mal. Vale, vale perfecto. Ahí tiene la aristía. Oh, la lanza de festo, por Dios. O sea, la lanza, la armadura de cesto, no la he usado en todo el combate. Además he dicho, estaba tan centrado eh, con las cosas que ni me he percatado. Venga. Estamos huyendo todos en ríos, serio. O sea, no ríos, no puede ríos, ser esto. La distía nos va a destruir. Y es algo que nos va a afectar muchísimo. Venga, y... Reventadlos a piedras, como tiene que ser. Vale, una buena carga aquí. La gente de espadas aquí. Vale, vale, venga. Nos sirve, nos sirve, está bien, buen trabajo. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Que sabíamos que iba a ser una dura pero tampoco esto Vale, ok, la jabalina creo que la vamos a girar Sí que eso al fin y al cabo están ya acabados Vale, pues si te has quedado sin munición, vente para acá, cuerpo a cuerpo y ya está Pasa de ellos y listo Vale, vale, vale, que no pare la lluvia ahí, eso, eso, es Que no pare la lluvia de lanzas ni de piedras a ver si podemos quitarnos a esta gente de en medio. Uh. La victoria está al alcance uh. de la mano. Vale. El héroe. Nos queda el héroe. Es lo que nos va a marcar la diferencia. Vale, los caballos los tenemos. Los esos centauros. Vale, muy bien. Vamos a colapsar aquí. No creo que tenga que tus guerreros están reagrupando. Vale, perfecto. Se reagrupan. Vale, si no tiene que venir nadie más, estamos bien. Venga, esa carga de centauros. Potente ahí, vale. ¡Oh! Nos ha parado la carga totalmente en seco. Vale, vale, vale, vale. Bueno, lo entretenemos con esa lluvia. Vale, ok, parados no quiero a nadie, parados no quiero a nadie. Vale, buena carga, muy bien. Bueno, no, no huyáis porque sí, chicos. Venga. hay que seguir peleando, combatiendo. Venga, una buena carga. Ay, bien, con las lanzas cuerpo a cuerpo casi. Muy bien, vale, reventado Con esa carga es, lo Primero matamos enemigo Maravilloso, enemigo. y todo el mundo aquí Y todo el mundo aquí Madre mía, qué fallo más que arrazar No utilizar la bendición de Festo, eh Armamento para dioses Es que, es que, te contaré Vale, no, reventamos este batallón Y listo lo podíamos haber usado en el primer choque, literal, eh cuando estábamos todos aquí casi más o menos en línea Podíamos haber metido eso y haber ganado directamente este flanco izquierdo Y pasábamos por encima y ya está Pero además, con ganas ¿La F es el propio cuerpo? Sí, justo Vale, nada, nada, con esto se acaba y listo vale, vamos a gastarla que es gratis Vale, y, y ahora los que entran en la zona ¿Tienen el buffo o es solo... No, vale, efectivamente, es solo los que ya estaban En la zona cuando se lanza el hechizo No es una, una área constante, sino es eh, el lanzamiento y ya está Uh, porque huye la de centauros, no entiendo nada vale Venga, lo que nos queda uno Oh, vale, pues nada Así se va a quedar Finalizamos batalla y para adelante Uf, 400 pérdidas, eh Ha estado difícil, pero bueno Hemos perdido que prácticamente todo el, el bloque central Uf, A ver cómo se nos queda la reposición Hemos perdido hasta el héroe Bueno, podemos meter ahora aquí a Gamenón, eh no sé si nos será lo mejor para nosotros, pero Bronce 4% de reposición de unidades. Bueno, va. Toda reposición es buena. Vale. Y asaltar es imposible, es un suicidio. Aún no tengo a esta gente. Hoy po. Vale, pues nada, vamos a elegir. No, Defensor Protector... Ares, no... Atenea, tampoco... Señores de la Guerra Comandante... Señores de la Guerra Beligerante... Defensor compañero. Espiritual. El respeto de Apolo. El respeto de Hera. Uf. Un asentamiento troyano. Un ejército troyano. Firmar la paz con una facción troyana. Se invado un asentamiento troyano. Eh, me lo voy a quedar... Nos vendrá bien, o al menos decente para la, la resistencia que tenemos que hacer ahora. Así que, vale, vamos a entrar aquí, vamos a acabar con ellos. Autoresolución, sí. Pero no tener ninguna baja. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Vale, bien. Yeah. hay posición de bajas, otro 4% así gratis. Está bien, me gusta. Vale. Y vamos a avanzar hacia la... ¿Qué hay aquí? Guarnición sola solamente. Vale, instrucción Centauro, dispara en movimiento o oh, rabia con la sangre de Heracles y 50% de bono de cuerpo a cuerpo. Es que sin tener... La senda de Artemisa, la mano de Artemisa... Es que de momento como no tenemos nada que gaste rabia, a lo mejor es una inversión a futuro, pero vamos a quedarnos con esto. Que se pueda disparar el movimiento y ya está. Vale. Mm, ok, no podemos avanzar. ¿Podemos montar el campamento? Tampoco, ¿no? Marcha. Vale. Ok. Vale. Vale, vale, vale, vale. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Importante. Ok, no tenemos aquí más. Ah, no, creo que acabamos el turno, ya puede ser. Uh, vale, tenemos esta subida de nivel. Veteranía de instrucción. Uno de todas las unidades nuevas. Esto para nosotros creo que va a ser bastante importante. Vale. Sí, vamos a hacer aquí un reclutador nato Porque si no vamos a tener muchos problemas Vale Aparte de eso Vamos a meter aquí Esto es lo que... El coste Ah, vale, pero no tiene mantenimiento Pues vamos a reclutarla ya Sin duda Pesada, resistente a flanqueo Defensa excelente, inquebrantable Uh Vale, y solo... Ok, entiendo que solo podemos reclutar una. Vale, tiene sentido. Vale, vamos a reclutar otra de estas y ya está. ¿La podemos reclutarlas al instante. Rollo trocoto. Oh, vale. Eso me gusta. Vale, vamos a ponerle infantería media aquí para poder meter un poquito de bono. Vale, y vamos a sacar aquí un ejército lo bastante fuerte como para resistir lo que tenga que venir. No tenemos ningún otro ejército disponible para pelearnos por aquí en medio, ¿eh? Y eso es un problemón, pero bueno, veremos. Vale, 5.000, estamos en positivo. Luego tenemos aquí la asedio del norte que... Pedazo de guarnición tiene esta gente. Que creo que están con toda la salud, de hecho. Vale, bueno, veremos. Ok, Notificaciones, troques, construcción disponible ¿Dónde? En Tirinta Oh, uh, uh. vale uf. uf Uf, uf, uf, Esto está muy bien, eh con garrote, lanceros con escudo Y... Uy Querraros con garrote y escudo Vale, tres turnos Y el puerto, 1500 de madera Y este 1100 Vale, perfecto porque podemos poner las dos Me gusta, me gusta, me gusta Vale, con todo esto vamos a pasar a turno eh, Efectivamente, siguiente Vale, y avanzamos Ojo, trueque único Me gusta Me gusta, te lo voy a aceptar Nunca viene mal Tener un extra de comida Los alimentos La verdad que a cuantos más Se puedan amasar Mejor, ojo, Ítaca con casopeos. Esparta se une. Vale, vamos a apoyar la guerra, pero por no romper la alianza. No nos interesa romper la alianza. Pero, Dios, es que están. Todo este movimiento de ejércitos me pone tan tenso. Oh, lo, lo, lo. Dardania se acerca, ¿eh? Dardania se acerca peligrosamente. Vale uh. Licómedes ¿Por qué tenemos esto? Conlleva ligeras desventajas diplomáticas Wow Estoy en guerra con todo Cristo Vale eh. No sé para qué quiero piedra la verdad pero, bueno, te lo voy a aceptar. Tina. Pilos, Azis, Trezen. Venga, hijos, colegio Dionisos. Feacios. Vale, trecen. Nos hemos enterado que nuestro aliado tiene la intención de ser el asentamiento de Citera. Actualmente en manos de Azis. Guerreros rebeldes. Ostras. Epeo, se le da bien reclutar. ¿Vale? Agamenón, listo. ¿Dónde estás, hijo mío? Eurimonte. Ah, bueno, en, ge en general. ¿Vale? Vale, vale. En Stínfa lo que tenemos para construir. Vale, me lo quedo, me gusta. 1600 me sirve. En Micenas. Vamos a traernos aquí Agamenón. Lo metemos aquí en la ciudad. Perfecto. Y le vamos a reclutar un grifo. Sobre el turno mientras esta unidad es un gasto increíblemente alto. No nos lo podemos permitir por ahora, pero ya llegaremos. Ahora bien, ¿qué vamos a reclutar? Uf, buena pregunta. Ah, es todo muy caro. Moral buena con escudo. Defensa buena. Esto es primera línea. Con escudo puede cambiar de arma. Tiene más armadura. Vale. Bueno, vamos a poner estos tres a Gamenón. Y a ver cómo se porta, cómo reacciona. Ahora. Odio que estando por mar no seamos capaces de... Uh, nivel 5. Vale. Vale. Venera oriental, 2% de daño. Uh, un menos 5% de daño está bien, ¿eh? Ahora mismo creo que es justo lo que necesitamos. Claro, es que se, ponen, se quedan en el agua y es como un spot seguro, ¿sabes? Como un marit, que es, ah, no me puedes atacar porque estoy en el agua. Y, y me rebatea muchísimo. Vale, vamos a venirnos aquí a Epidauro. Vale, hacemos el ritual. Y por lo menos nos quedamos ya en una zona. Pero es que fuera de ello... Vale, 10 de, de favor de Apolo. Pues bueno. Está bien, supongo. Vale. Y vamos a trasladar a la gente, el, nuestro envenenador profesional aquí. Puede subir. No. vaya y aquí nosotros podemos asediar esto. Vamos a probar. Eh, ni de milagro. Es que encima hay que pasar el muro. Vale, vamos a Tebas. Eh. Vale, vamos a, vamos a, vamos a unir... Exacto, unidades, vamos a agrupar unidades, porque si no, no vamos a ningún lado, vale. No, es que para este hombre no quiero reclutarle nada. Lo que pasa es que tendría que bajar hacia el sur, lo que pasa es que no quiero dejar Tebas aquí sola y ya está. Muchas decisiones que hay que tomar, hay que posicionarse demasiado bien. Aquí en un ataque se llegan a apoyar entre ellos... Creo que sí, la pregunta es... ¿Somos capaces de tumbar estos dos ejércitos a la vez? Uff, depende de Festo, ¿eh? Este choque dependerá de Festo. Oh, pero podemos venir hasta aquí. Este ejército sí que somos capaces de tumbarlo. Epidaura aguantará. Es una guarnición de nivel 3. Guerreros con Garrote, con Escudo, compañeros para Chines... No, no es tan fuerte Y Tirinto tampoco ¿Qué tenemos para construir en Tirinto? ¿Podemos construir alguna guarnición? Aquí, si no me equivoco Ah, no, este Este, este Y nos falta piedra Vale, vamos a construir esto en Tirinto Vamos a tirar de diplomacia Vamos a ver con Eftía. Lol, no tienen piedra ¿Alguien conocido que tenga piedra? 13. Hombre, amigos este míos de 13. 300 de piedra. Eh, ¿Cuánto tenemos nosotros? 400 de piedra. ¿Qué necesitan? Bronce. 200. 200... Mm, Abandonaron la negociación y vamos a ser rey de los hombres. ¡Uju! ¿Por qué no? A rango necesario 3. Tienen que subir de nivel. Uh, vale. No, ¿dónde está? La mejor parte aquí. Aquí, aquí. A ver. Queremos piedra. Quiero continuar, sí. Vale, hemos recibido el tributo. Perfecto. Ahora podemos construir aquí en Epidauro. Exacto. Los, la casa de la guardia Lanceros, lanceros, arqueros, escaramuzadores Y honderos, me gusta eh, Construyendo esto No metemos nada más en la guarnición No, ¿no? No Vale, pues vamos a meter la casa de guardia Y ya está, son dos turnos Vamos a tratar de chocar aquí ...y no nos da tiempo a volver... ...es que el miedo que tengo es ir aquí... ...que nos tengamos que enfrentar a los dos... ...y tener que retirarme... ...lo vamos a dejar aquí... ...vamos a pasar un turno... ...a ver qué ocurre... Luego guarnicionado sin mover... Veo. ...vale, sí, nos dimos cuenta... ...vamos a, a aguantar ese héroe... ...ay, perdón... ...ese héroe guarnicionado sin mover... ...y vemos qué ocurre... ...voluntad divina... ...cómo vamos con los dioses... ...efesto nos quiere... ...sí, y eso está muy bien... ...vale... El culto no se puede mover. Y con Zeus, la plegaria, pues la verdad es que nos vale más bien de nada. Ok, notificaciones pendientes, saltamos turno y a ver qué ocurre, a dónde nos vamos, cómo nos movemos. Es que literalmente vienen a tocar a la puerta de casa, eh. Esto es súper, súper, súper complicado y comprometido. mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Uh. Eh, contraoferta romper alianza, unirse a la guerra con Dardania, Troya, Beodos, no, los Beodos me da igual. No, es que no podemos hacer... Eh, puede ir ni que llega a buen puerto, ¿sabes? Pacto de una agresión. Nada, es como lo tomas o lo dejas. Pff, lo, vamos a tomarlo y ya está. Truque, truque, truque, truque. Truque único. Vale, dame 2.500 y yo te doy 20 de oro. A hacer que funcione. 89. Es la mitad de mi oro, ¿eh? Pues nada, a tu casa Así se va a quedar esto Entonces, a ver, ¿qué, qué últimos movimientos hay? Ojo Vale, vale, vale, vale, vale, vale vale 3.000... Vamos a aprovechar Aceptan tratados con Salamina, condenan guerra contra los Beocios. poco me y mejorando. Vale, bueno, me la voy a quedar. Son 700 de bronce solo. Vale, me la quedo. No tengo yo tampoco tanto consumo de bronce. Los veocios, Atina, Jonia, Elis, Pilos. Vale, ahora que están aquí, sí que podemos apretar alguno de estos dos grupos. Trioprio, facción destruida Arcadios, facción destruida ¿Quién ha destruido a los Arcadios? O uh, esta gente Los de Elis Porque los Arcadios eran todo esto, de hecho Wow, uh, uh, uh, uh, uh. Vale Uf, esto se está complicando, eh Vale Ok, ahora, ¿cómo vamos a actuar nosotros? ¿Cómo están estos dos ejércitos? Estos son, ¿Estos son basiquitos estos son los que más me preocupan vale, vamos a hacer presión sobre este grupo de aquí envenenar pozo vale, que seguramente tenga mejor resultado éxito, vale, me gusta cómo se ha quedado esto no ha funcionado demasiado pero me sirve vale, vamos a arenga ah, de espanto vale, que siempre suele funcionar Efectivamente, perfecto, me gusta. La gente está desmoralizada. Vale, nos vamos a acercar aquí con Agamenón y vamos a chocar aquí con el ejército de Epeo. No sé si abandonar... Te vas aquí. Vale. Vamos a chocar con el ejército de Epeo. Eso es. Vale, maravilloso. Y esto se sí, nos va a quedar... Para el próximo capítulo. Choque de trenes. Para defender nuestras tierras. Espero que os haya gustado. Que hayáis disfrutado del capítulo de hoy. Ha sido un poco más de politiqueo. Aparte de la batalla inicial. Organizándolo todo. Pero bueno. En el próximo tendremos batallón. Como nos gusta. Dicho esto. Lo de siempre. Seguidnos en Twitter. A los 2. Tantalco y como a mí. Que van a estar los otros en la descripción. También suscribiros al canal de YouTube, la tabla que estamos haciendo un montón de contenido, tratamos que sea diario. Y por último, seguidnos en Twitch, que está paradito, pero bueno, ahí está. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego, adiós.